Survey, ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Qué onda, amigos, aquí andamos grabando un, un pequeño video de cómo hacer un valley al estilo California. Entonces, uh, aquí ya está el starter puesto. Y uh, va a ir del lado de aquel lado, va a ir abajo. Siempre el lado que está más abajo, como ahí tenemos ese lado, en el lado izquierdo, va abajo de la del que está más arriba, que el termina más arriba. Entonces aquí las tejas va primero una abajo en el lado que va arriba y después va todo, todas las tejas abajo. ¿Y eh, anda Roberto? ¿Qué anda Roberto? Y ahí lo tenemos cuando, cuando se pasa la teja del valle, se pasa como unas a 10 o 12 pulgadas. Y el clavo, según también, tiene que ir a como a 10, 12 pulgadas de apartado del valle. Aquí lo tenemos, ya menos salimos a, hasta el lado de arriba. Ay, no olviden darle like y compartan al canal para mirar más videos um, ahí si sí me ahí el, uh, en los comentarios pongan cuál es su pistola favorita aquí andamos sacando la postage es de los mejores tiene mucha mucha fuerza y solita clava graba uno aquí abajo ahorita que pase por la... y Ahí está la poste, hablando, hablando bonita. A los que les gusta el poste, pues también se. Ahí vamos arriba, ahorita vamos a ponerle shockwain que van siendo unas dos pegadas del centro del valle. más o menos le puedes poner como lo de dos dedos y ya le tiras el chocolate y se le van a tirar las tejas paradas Así se cortan las barbas hay muchos que las dejan para este que el otro pistolero que que viene y pues así se pone el ejemplo miren, acabando al ladito y se corta más barba así queda queda 25 ok ahorita le vamos a tirar el chalk line como unas dos pulgadas dos pulgadas del centro o una y media más o menos como lo que son dos dedos le puedes poner para para mirar así. más o menos Oh. <laughs> Sí, sí, ahorita, ahorita sí ya se le tira para bien y aquí se le pone la teja. La esquinita va a quedar en la esquina de la, de la teja esta que viene parada. ¿Estás ah. Ya. Yeah. Ok, pues aquí van las tejas, como pueden ver. Tienen que ir aquí a, a la mera con la espina de la teja que va para arriba y, de y así hace el escalón solito. Empezar a poner el escalón, el escalón más o menos salía como unas 5 pulgadas, entre 5 y 8 pulgadas. El escaloncito, no no es salto, pero más o menos se deja así y ya el agua la agua no se mete. Y aquí ya es cuando se empiezan a poner los escalones con la misma teja que queda del de abajo la, de la de el mismo pedazo. Y ahí está, ahí tenemos un balín. Y aquí ya sigue. Y pues aquí ya sigue para adelante, para este lado. Está más largo de un lado, de, de, de lado que va abajo, como este debe de ir abajo porque llega más abajo y son el mismo nivel. Entonces a, se avienta de, de dos líneas se lo lleva ahí para, y así es como uno se va para arriba para que no tenga mucho. La cierre termona de odio Ya después pues, Ya después Se lo que hago Y ya se lo empieza a poner el De este, el este lado otro. Pero, Lo detenemos amigos Un saludo, la ciudad, a los saludo. Un saludo a don Lennon Es tiempo calientito Pónganse mucho Tónganse mucho agua Y ahí nos vemos